10 Comportamientos de un Hombre Infiel Las personas infieles, tanto como hombres como mujeres, van empleando elaboradas estrategias para ocultar la infidelidad, en tanto que no quieren ser descubiertos. Así, en este video quiero compartir contigo una serie de comportamientos que delatan al hombre infiel. Y antes de empezar, quiero pedirte que si este video te gustó, me lo hagas saber dejando una mariposa azul en los comentarios. De ese modo sabré que este video te ha fascinado. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y hoy te traigo un video interesante donde vamos a ver qué clase de comportamientos manifiesta la persona, el hombre que es infiel, de tal manera que tú los puedas detectar a tiempo e irte de esa relación de forma sana y con dignidad. Así que si estás lista, si estás listo porque este tema también te interesa a ti también, entonces empecemos. Número 1. Excesivo uso del móvil. En tanto que no lo suelta ni para ir al baño. El uso del móvil se ha convertido en la ventana hacia las relaciones extramaritales porque éste permite mantener un contacto con la amante. Y es más, muchas manifestaciones de infidelidad no siempre son físicas. A veces es una persona que conoció en Tinder, es una persona que conoció furtivamente en Facebook y que le está hablando bonito. Muchas veces la infidelidad se va a dar a través del móvil, se va a dar a través del smartphone. Porque un infiel, cuando busca a un amante o cuando busca a alguien con quien tener una relación fuera del matrimonio o fuera del noviazgo, lo hace en muchas ocasiones motivado por necesidades insatisfechas que el amante llena y que en muchas ocasiones lo puede llenar con mensajes de texto. Y esa es la razón por la cual cuando un hombre es infiel, una de las señales más emblemáticas, más simbólicas y más icónicas de que hay una infidelidad es el excesivo y celoso uso del móvil. Número 2. Diferentes gustos. De repente ya no le interesa la misma música que solía gustar, y ahora prefiere otro tipo de música que antes no escuchaba. De repente empieza a gustar de usar ropa de mezclía cuando antes los odiaba. La presencia de un amante implica también que ésta va a estar halagando cosas de un hombre que antes estaban totalmente enterradas. Puede ser que un hombre cuando es infiel haya tenido gustos, por ejemplo, por la música clásica. Pero como nadie ha venido y nadie ha ha halagado sus gustos, pues ha quedado totalmente enterrado. Pero cuando una mujer viene y empieza a alegar su gusto por la música clásica, empieza a halagar la forma en como le queda la corbata, repentinamente un hombre entonces ya empieza a usar corbata. ¿Por qué? Porque hay una mujer que lo está halagando y que está destacando esta particularidad de él. Finalmente esto va a derivar en que repentinamente él va a cambiar de gustos en un punto de su vida que pareciera que nada de eso tendría que pasar. Número 3. Excesivo cuidado de su apariencia. Cuando uno está dentro de una relación de pareja se acostumbra al cuerpo del otro y la rutina, que uno ya no se ocupa tanto de su limpieza y apariencia general, pues la relación creó un ambiente de comodidad y status quo, que la única manera en que él salga de esa rutina es es que exista alguien a quien él quiera impresionar, y de ahí es que cuide tanto su apariencia, de repente quiere ir al gimnasio, de repente se quiere comprar ropa nueva, de repente quiere cambiarse el carro, o lo que es más, puede que él sea una persona muy desordenada en su vehículo, y de repente, y de forma repentina y casi fortuita, el auto está limpio, huele bien y está aseado. Número 4. Esconde gastos. Como indiqué en otro video, los cambios son a veces sutiles y otras veces muy evidentes, pero son muy notorios, son más notorios los gastos, ya que llevar una doble vida supone gastos, gastos que van para moteles y lugares donde consuma su aventura con otra mujer, también implica gastos a la hora de comprarle regalos a su amante. Cuando te das cuenta que esconde gastos y cuando te das cuenta que esos gastos están totalmente injustificados, es porque él puede estar llevando una doble vida, y esa doble vida va a suponer gastar en una nueva mujer. Número 5. Cambios de horario. Si antes entraba a la casa a las 4 de la tarde, ahora parece que lo hace más tarde. Esos cambios en su agenda de nuevo delatan que ahora necesita sostener una doble agenda. Como comenté en el punto anterior, una demanda en dinero es directamente proporcional a una demanda de tiempo. Esto significa que entre más recursos le demande una infidelidad, entre más recursos le demande una aventura en términos de dinero, también lo va a demandar en términos de tiempo. Porque tiene que sacar tiempo, tiene que sacar espacio de su agenda para estar con su amante. Número 6. Ropa nueva. Esto tiene que ver mucho con el punto anterior sobre el cuidado de su apariencia y es que la ropa nueva solo supone la búsqueda del interés de otra mujer. Hablamos realmente de que ahora él intenta mantener el interés de la otra mujer sobre sí mismo. Se va notando en que es muy cuidadoso y minucioso en las prendas que utiliza, en los cinturones que se compra, en mantener impecables los zapatos. Por una razón, mantener el interés de la otra mujer hacia él. Número 7. Cambios de humor. Sostener las discusiones con la otra chica de porque aún no te ha dejado, porque aún no se ha divorciado de ti o problemas personales propios de la aventura con la otra chica pueden estarle agobiando tanto al punto de que de la nada está enojado. Tú evalúas la relación, te das cuenta que no hay motivo para que él esté molesto, no hay motivo para que él esté enojado y sin embargo está malhumorado, sin embargo está estresado. Como ya lo dije anteriormente, una infidelidad demanda un uso excesivo de tiempo, de recursos, de dinero y genera estrés. Y este estrés al final va a desembocar en que este hombre va a estar muy enojado, va a estar muy molesto, va a estar muy astillado y está como una bomba de tiempo que en cualquier momento puede detonar. Número 8. Cambios en la cama. De pronto se vuelve muy interesado en hacer el amor contigo o de pronto ya no tiene interés en hacerlo. De pronto las cosas que solía hacer las cambia por cosas nuevas. Y esto se debe a que ha aprendido nuevos trucos con otra mujer. Es como cuando alguien le enseña a bailar y viene contigo y ejecuta esos, esos pasos de baile que aprendió con esa otra persona. Los cambios en la cama tan repentinos también pueden delatar a un infiel porque concretamente ahora se involucra con otra persona, y eso que ha experimentado con esa otra persona lo viene a demostrar contigo. Así, los cambios en la cama ya son una señal de que también se está involucrando con otra persona. Número 9. Excesivamente complaciente. De pronto ya no pone peros para comprarte algo para ti. De pronto se aparece comprándote regalos tanto como si quisiera comprar tu afecto y comprensión. Cuando sientes que te sobrecomplace es cuando debes empezar a sospechar porque hay una carga de culpa. Se siente culpable, siente que te debe algo y siente que necesita compensar ese daño que te está haciendo con regalos. Así, si se comporta excesivamente complaciente, presta atención entonces. Número 10. SENSACIÓN DE ENGAÑO Hay que prestar atención a la propia intuición ya que esta misma puede advertir de que te están poniendo el cuerno. En muchas ocasiones nosotros cometemos el gravísimo error de no prestar atención a nuestras intuiciones. No prestamos atención a nuestras ideas y a la comprensión de la realidad. Aparentemente la otra persona nos dice que son alucinaciones o producto de la imaginación nuestra cuando realmente hay algo que nos hace sospechar. Hay que prestarle atención a a lo que nosotros creemos que está pasando. Hay que prestarle atención a lo que nosotros creemos que está ocurriendo. Si nosotros ignoramos nuestra propia percepción de los hechos, será mucho más sencillo de que nos engañen, porque nosotros vamos a estar contribuyendo de forma inconsciente a que nos estén viendo la cara. Espero que este video te haya gustado y espero que cada una de estas señales te sean útiles para detectar a temprana etapa una infidelidad. Y por supuesto, si llegaste hasta este punto del video, déjame una mariposa azul para saber que te ha gustado y sacar más videos de esta clase. Este fue tu amigo Marco, te sugiero que te suscribas, hazlo ya, pica al botón de suscríbete y déjame tu manita arriba para que más gente vea este video y podamos ser cada vez más personas formando esta comunidad V-Lifers. Tú eres parte de v yo soy parte de v así que hagamos esta comunidad grande.